screencast o es un programa de grabación de pantalla que posee versión gratuita. Podemos grabar vídeos de hasta 15 minutos con esta versión. Posee potentes funcionalidades de edición en su versión de pago, la cual es en verdad bastante económica para lo que ofrece. Podemos usarlo bien desde nuestro explorador web o bien instalándolo en nuestro ordenador. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a Screencast-O-Matic desde nuestro explorador de Internet. El acceso a la aplicación se realiza a través de su sitio web oficial screencastomatic.com una vez en la página oficial se recomienda crear una cuenta de usuario es decir registrarse para ello necesitamos una cuenta de correo en el caso de tener una cuenta creada tendríamos simplemente que identificarnos si hacemos login pues nos pide estos datos y si lo que queremos es registrarnos y le damos a Register pues nos pide estos datos Una vez que estamos registrados o identificados en el sistema, pues nuestra dirección mail ¿vale? aparece aquí en la parte superior derecha de, del sitio. Y ya vemos que nos da tres opciones. Por un lado empezar a grabar, eh, ver nuestras grabaciones anteriores en caso de que las tuviésemos, porque ya hubiésemos estado trabajando con ScreenCastomatic. o -Matic o descargar la aplicación de escritorio para pues, posteriormente instalarla. Para un uso continuado, lo ideal es descargar la aplicación del escritorio. Tiene más funcionalidades y además es más fácil de utilizar. Si le damos a descargar, se nos guardará el instalador en la carpeta de descargas de nuestro explorador de archivos. Yo ahora mismo estoy utilizando Google Chrome y entonces pues, podéis verla aquí abajo. Una vez que he descargado el archivo, Haciendo doble clic sobre este instalador, que sería pues, un punto .exe en Windows y un punto .dmg en macOS, pues instalamos la aplicación. <música> Y una vez que lo tengamos instalado, al arrancar el programa, pues veremos esta interfaz. Si solo queremos utilizar ScreenCastomatic de una manera puntual, lo ideal es usar la aplicación web. Pulsando el botón de Start Recorder se nos abre la aplicación y podemos empezar inmediatamente a grabar todo lo que está dentro de este recuadro. El cómo va a funcionar la aplicación a la hora de grabar, pues lo veremos en el siguiente vídeo.